Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de estadística, ahora trabajando con datos agrupados. No olviden que si quieren ver los, los videos de datos no agrupados, los pueden ver en el contenido anterior. Así que no siendo más, comencemos con la siguiente clase de estadística. Vamos entonces al computador para comenzar a desarrollar este tipo de ejercicios. Tenemos lo siguiente. Nos va a cambiar totalmente la información. Tenemos aquí una tabla de datos. Podemos verla acá. Y ahora vemos variables nuevas. Tenemos una variable nueva como R, K, A, máximo, mínimo, N. Donde N es la cantidad de datos. R se conoce como rango. La constante K son los intervalos a la amplitud y marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, primero un poquito para que se vea mejor, frecuencia relativa y estas ya las conocemos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la tabla cambia un poco. Nos aparece la parte de intervalos y aparecen estas dos letras nuevas, LI y LS, que significan límite inferior y límite superior. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio. Primeramente, nos vamos a concentrar en esta clase, en lo que es una tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, vamos a comenzar con esto. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Una empresa especializada para productos para el aseo, tanto a nivel hogar como para instituciones. Les voy a dejar una pequeña reseña, de nuestro patrocinado. Industrias El Reflejo también le provee la materia prima para productos de aseo y desinfección. Hipoclorito, ácido sulfúrico, glicerina, esencias, envases, tapas, barsol tiner, alcohol, parafina, soda cáustica, silicona, espesantes, colorantes, ácido nítrico y mucho más. Pedidos 321-644-3149 y 874-2009, www.industriaselreflejomanizales.com Limpieza y calidad que brillan. tenemos estos datos y vamos a analizar cada uno de ellos, primeramente vamos a calcular el máximo y para ello pues vamos a decir con Excel vamos a decir igual max de máximo y vamos a seleccionar los datos y los vamos a poner en paréntesis Nuestra, nuestros datos damos máximo y este es el valor más grande que está dentro de estos datos hacemos lo mismo para el mínimo entonces decimos min de mínimo y seleccionamos los datos también. N, en este caso, va a ser la cantidad de datos. Podemos hacerlo de dos formas. Una, seleccionándolos todos. Y en la parte baja vemos algo que dice recuento 30. Quiere decir que hay 30 datos. O si no, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Y como son... Tres filas, 10 por 3 nos daría 30. Es decir que n, la cantidad de datos, son 30 datos. Ahora calculemos lo siguiente. Tenemos la r, que es nuestro rango. Dice que es el máximo menos el mínimo. Entonces vamos a decir igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Ese va a ser nuestro rango. 46. Entonces ese es nuestro rango. Ahora calculemos la constante k para saber qué cantidad de intervalos tiene el ejercicio. Vamos a decir, esto es igual a la constante K. Y acá, esta regla se conoce como la regla de Sturges. Existen varias formas de calcularla. Esta es una de tantas, utilizando 1 más 3,33 logaritmo del número de datos. Vamos a decir eso. 1 más 3,33 por logaritmo Vamos a poner logaritmo en base 10, porque es en base 10 cuando tenemos log. Y el dato, que en este caso sería n, que serían 30. Esto equivale a 5,91. Lo podemos aproximar como 6, o sea que sería 6. No olvidemos que este valor es entero para poder organizar estos intervalos. Porque si es un número decimal, no lo podríamos hacer, por eso lo aproximamos. Ahora calculemos la amplitud. La amplitud dice que viene como el rango que es R dividido K. Y el K fue el valor que ya aproximamos. Esto nos da 7,66, también vamos a aproximar acá, o sea que esto da 8. Entonces, aproximamos tanto los intervalos como todo lo que tenía que ver con la amplitud. Entonces, ambos se aproximan para tener un valor entero. Entonces, definamos acá los intervalos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Y ahora ponemos límite inferior y límite superior. Empezamos primeramente con el valor más pequeño. En este caso el valor más pequeño sería este mínimo que es 2. Vamos a poner como en paréntesis 2 y le vamos a sumar nuestra amplitud, que en este caso fue de 8. 2 más 8 nos daría 10, lo ponemos acá. Y ya tenemos nuestro primer intervalo. Va de 2 a 10. Pero, ojo con este 10. Quiere decir que va antes del 10. Quiere decir, no lo tomamos. O sea que, podríamos decir en realidad que esto sería un corchetico. O lo podemos dejar en intervalo. Pero teniendo en cuenta lo siguiente. Que el valor que está acá, sí se acoge y este no. Hacemos lo mismo con el siguiente. Sería de 10. Le sumamos 8, esto daría 18. Ahora, de 18... Más 8 daría 26. Seguimos así. 26 más 8, 34. 34 más 8, 42. Y por último tenemos que es 42. Más 8 daría 50. Entonces tenemos acá estos datos. Y como podemos ver, estamos abarcando todos nuestros valores. Llegamos de, miremos bien que sumamos bien, 2 a 10, 8, 18, 18 más 6, 8, 26, 26 más 8, 34, 34 más 8, 42, 42 a 50. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente variable, en este caso sería xy. No olvidemos que xy se define como marca de clase. ¿Y cómo calculamos esta marca de clase? Pues hacemos un promedio. En este caso sería... El promedio de sumar 2 más 10 y dividirlo por 2. Vamos a ponerlo acá centradito. Y vamos a copiar ese formato para que se cumpla para todos. Entonces, promediamos cada uno de los intervalos. Vamos con el siguiente intervalo que sería... 10 más 18 y lo dividimos por 2. Y esto mismo hacemos con los demás datos. Lo voy a ir copiando acá para que lo vean. Ya saben que estamos es haciendo un promedio nada más. Vamos con cada uno. No olviden que si tienen alguna duda con el video, pueden pausarlo para que vayan quedando claro en todo el desarrollo de este ejercicio. En este momento estamos sacando la marca de clase. Y todo ello para encontrar nuestra tabla de frecuencias. Por último tenemos 42 más 50. Y lo dividimos por 2. Bien, ya tenemos nuestra marca de clase. Ahora sí, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Recuerden que hallamos las frecuencias. Vamos a hallar la frecuencia absoluta. Vamos a empezar a ir sumando y encontrando la cantidad de veces que se repitan los valores. En este caso tenemos que buscar que el número ha comprendido entre 2 y 10, pero no sería entre 2 y 10, sino como 2 y 9, antes de llegar a 10. Entonces vamos a empezar, miran, y para ello vamos a ir pintando por, para diferenciar. Entonces 2, vamos a ponerle colorcito así. Entonces 2 entraría, 3 también. Por aquí no vemos, 10 no lo podemos tomar, porque ya sabemos que seguiría en el siguiente intervalo. Seguimos por aquí, no vemos más. Y aquí encontramos 8, o sea que, Contamos 1, 2, 3 datos. Quiere decir que la frecuencia absoluta acá sería 3. Hace lo mismo. Centramos acá. Ahora, vamos con el siguiente. 10. Ahora sí, 10 y entra. Entonces lo tomamos. Pongámosle otro colorcito. Pongámosle un color, podría ser este color. 10 entraría. 18 no. Vamos a de 10 a 10, a, antes de 18. 13, sí. 12, sí. 15 también. Ah, nos faltó este 15, no olvidemos que este 15 también entraría. 13. 15 por acá. 12. Y por acá, 13. Veamos si no nos faltó ninguno. Ah, nos faltó este 12, también debe entrar. Y ahora sí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Ponemos acá 10. Sí, Muy bien. Vamos con el siguiente. De 18 a 26. 18 ya entra, entonces vamos a cambiarle color. Y podemos ponerlo, digamos que sea, podemos poner un color más claro. Vamos a poner un colorcito, podría ser como este. Entonces, este color, acá hay otro, 48 no entraría. Miren que nos pasó algo. Si se dan cuenta bien, nos faltó un dato. El 14 sí entraba en el anterior, o sea que 14 era de ese colorcito zapote, o sea que ponemos acá. Entonces, no eran 10, sino 11 datos. Mucho cuidado con eso, es importante ir verificando. Entonces, acá eran 11 datos. Ahora sí, retomemos otra vez el 18, 1, 2, 18 a 26, este no sirve, 22 sí, no sirve, ese también, este no sirve, 28 no sirve, 23 sí, no sirve, 22 sí, sir, sirve, 25. Ahora podemos ver de que ya hemos contado muy bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Ahora ponemos acá 8 datos. Seguimos con el siguiente valor. 26 a 34. Entonces tenemos que mirar 26. Por acá no hay... 34 tampoco entraría. Pero tenemos acá el 28. Este sí se puede acoger. 28. con otro colorcito como para que se diferencie más. Un amarillo puede ser. 28. No. Acá hay otro 28. 30. 33 sí. Porque no está el 34. O sea que el 33 entraría. Y no vemos más. O sea que sería en este caso... Cuatro datos. Ahora, 34. Acá ya hay varios 34. Pongámosle un, un color, podría ser un poco más oscuro. Este también llevamos dos. no vemos más, o sea que en este caso solamente hay dos, y por ende, los últimos serían estos dos que estarían entre 42 y ...y 50. Acá habría dos también. Ahora, corroboremos que esto está bien. Vamos a efectuar la, la suma... ...y esto tendría que dar 30 datos. Lo vamos a hacer aquí, autosuma... ...y podemos darnos cuenta que tenemos 30 datos. Quiere decir que el conteo está bien desarrollado. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Entonces, miren lo mucho que cambió el desarrollo de este ejercicio a los que veíamos de datos sin agrupar o no agrupados. Entonces vamos ahora con nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Recuerden cómo lo hacíamos? El primer dato lo copiamos tal cual y vamos sumando en diagonal. Entonces sumaríamos este valor más este valor. Estamos acumulando, programa acumulada Y hacemos lo mismo. Entonces este valor más este. Podemos arrastrar y él va haciendo la operación consecutiva. O sea que si acá este valor es el mismo que está acá, perfecto. Miren que tenemos 30 aquí y 30 acá. O sea que está muy bien la frecuencia acumulada. Vamos ahora con la frecuencia relativa. Recordemos cómo se calculaba. No olviden que fr es frecuencia relativa. Va a ser igual al valor de esta frecuencia absoluta sobre el total de datos. Que son 30. Y esto. Lo vamos a hacer. Con todos los datos. Ah, esperen. Corrijamos acá esto. ¿Por qué? ¿Qué error tenemos acá? Recuerden que el valor que no va a cambiar. Es 30. Ese valor no va a cambiar. O sea que vamos a fijar. Este valor que tenemos en la parte del denominador. No olviden que le poníamos. El signo de pesos. A la letra. Antes. Y después de la letra. Y Ahí. Quiere decir que hemos fijado esa variable. Ahora sí lo podemos arrastrar. Y bien, miremos si la autosuma nos da 1. Si no, acuérdense que hay que hacer una pequeña corrección. Cuando tengan este último dato, lo que hacen es, suman estos datos. Lo voy a hacer para que lo vean. Voy a borrar acá. Sumamos todos los datos y le restamos 1. Entonces sería Igual a 1 menos la suma de estos datos. Porque no olviden que el último dato sí o sí tiene que dar la suma total una unidad. Entonces, es otra manera. Entonces, este último generalmente se puede hacer como por corrección. En este caso no hay problema porque los decimales son pequeños. Pero si hubieran más números, es importante hacer esta pequeña corrección. Ya tenemos ahora esto. Ahora vamos con la siguiente, frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que hicimos con la absoluta, pero ahora lo vamos a hacer con la relativa. Entonces hacemos lo mismo, llamamos este primer valor tal cual y sumamos en diagonal este valor más este y lo voy a arrastrar para que se siga aplicando bien que se va a seguir sumando. ¿Y cómo sabemos que estamos bien? ¿Por qué? Porque tenemos que este valor es igual a este, o sea que estamos perfectos. Ya para terminar, ¿qué nos está haciendo falta? Solamente el porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Y cómo es que lo hacíamos? Recordemos que es el valor de la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 para convertirlo en un porcentaje. Los ponemos acá por 100 y hago lo mismo para cada uno. Entonces voy a arrastrar esto para que aplique lo mismo. Y aquí ya tenemos los porcentajes. Ahora bien, si esto está bien, la suma total de datos nos tiene que dar un 100%. Entonces, miramos bien. Ah, aquí, pues, una correccióncita acá con esto. Pues, es el programa, si lo vemos bien, es un 100%. y tenemos ya acá esos valores. 100%. Entonces, si vemos aquí. Hemos encontrado nuestro porcentaje de frecuencia, nuestra frecuencia relativa acumulada, nuestra frecuencia absoluta acumulada y de esta manera ya tenemos toda la información que necesitamos para desarrollar la tabla de frecuencias. Quiere decir que aquí ya tenemos todo lo que nos pedía la tabla de frecuencias. Hasta aquí dejaríamos esta primera parte de tabla con datos agrupados. Vamos a ver posteriormente lo que tiene que ver con la media la moda, la mediana y otros temas que vienen muy acorde a todo lo que tiene que ver con data, tablas de datos agrupados. Con esto podemos dar por concluido esta primera parte de lo que tiene que ver con tablas de datos agrupados. Así que la próxima semana seguiremos profundizando un poco más acerca de este manejo estadístico para estos datos. Así que no se lo pierdan la próxima semana.